Hola a todos y bienvenidos a Dunstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en un tema que tiene que ver con calor y temperatura. Ambos son muy afines entre sí y vamos a aprender a determinar cómo encontrar el calor a una masa determinada. No siendo más, comencemos primeramente definamos el concepto de calor, el calor lo vamos a simbolizar con la letra Q y es una forma de energía que se genera por el movimiento interno de los átomos. Entonces digamos que tenemos por ejemplo un tanquecito y en ese tanque se encuentra contenido un gas y le ponemos una llamita, al ocurrir esto empiezan a haber choques dentro de las moléculas, digamos, de este gas. Y esta vibración y este movimiento hace que haya un cambio de temperatura. Entonces vamos a hablar de un delta T. ¿Qué significa cambio de temperatura? Entonces toda esa vibración molecular hace que haya un cambio de calor. Entonces es muy importante que para que exista calor debe haber cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, por ende no habría calor. Veamos qué es la temperatura. Ahora bien, definamos la temperatura. La temperatura hace referencia a la magnitud de las nociones medibles de calor. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tenemos un aparatico como este en el cual existen varias líneas en las cuales vamos a medir la temperatura este aparato se conoce como el termómetro, es un instrumento que permite medir los cambios de temperatura, entonces ¿qué es lo que ocurre? digamos que existe un cambio, primeramente se encontraba en esta temperatura y luego sube y cambia hasta esta lineecita. entonces aquí podemos ver que hay una temperatura inicial y aquí una temperatura final, entonces, este cambio de temperatura me lo permite medir este instrumento de medida, que es el termómetro. Entonces, la temperatura es aquella magnitud que me permite darle un valor medible al calor, eso es la temperatura, por ello va tan relacionada con el calor. Veamos las ecuación o la ecuación que rige el calor. Antes de continuar con la ecuación de calor, quiero hacer un pequeño paréntesis y recordar que Einstein Hablaba de que cada persona en sí era un genio, pero tenemos que aprender a entender esa parte de genialidad, puesto que cada persona tiene un talento innato, ya sea en la matemática, sea en la música, sea en cualquier área en la cual se desenvuelva, entonces cada persona es genia dentro de sí. Lo que tiene que hacer para que eso se potencialice es trabajar mucho en esa parte de disciplina y constancia para que ese talento evolucione. Por eso, desde aquí en adelante, quiero que sepan que toda la comunidad que está en el canal Dancing, va a aparecer se va a llamar genios. O sea que de ahora en adelante todos ustedes son mis genios y espero que aprendan y sientan que cada uno de ustedes tienen algo muy muy especial que tienen que explotar dentro de sí. Ahora continuemos. Esta es la ecuación de calor. Entonces tenemos que Q es igual a M Cp delta T. Vamos a definir cada uno de estos términos. Ya sabemos que Q significa calor. Y vamos a hablar de M como masa. Esa masa puede estar en unidades de gramos o kilogramos. Vamos a trabajar un poco con el sistema internacional. Ahora, CP se conoce como capacidad calorífica. Y tiene unidades de calorías por gramo por grado centígrado, o también lo podemos ver como jul kilogramo grado centígrado. Son dos formas de expresar. Y el delta T lo vamos a definir como un cambio de temperatura. Entonces, es lo mismo que decir, temperatura final menos temperatura inicial. Que esto es cambio de temperatura. Este triangulito significa cambio. Es cambio de temperatura. Es decir, que podemos expresarlo como delta T. O también podemos reemplazar esto por paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Esta ecuación quedaría de la siguiente forma. El reemplazo lo podemos ver Cp Tf menos Ti, que sería el cambio de temperatura, entonces temperatura final menos temperatura inicial, masa, capacidad calorífica, temperatura final menos temperatura inicial. Podemos ver que si aumenta el cambio de temperatura, también aumenta el calor. Son directamente proporcionales a mayor cambio de temperatura, mayor debe ser el calor. Ahora veamos algunos CPs o capacidades caloríficas importantes. Vean la siguiente tabla: podemos ver la capacidad calorífica del agua, miren que es una, un, una caloría por gramo por centi, grado centígrado, o también la podemos ver en unidades de joule por kilogramo grado centígrado. Y podemos ver también algunas otras para el hierro y también para el aluminio. O sea, que esa tablita la pueden tomar ahí para que la tengan ahí a la mano. Las capacidades caloríficas dependen de cada material. Puede ser en estado líquido, sólido o gaseoso. O sea que este CP puede variar dependiendo del estado en el cual se encuentre la sustancia. Vamos a hacer algunos ejemplos para entender mejor este concepto. Veámoslos. Bueno genios, Espero que ya hayan tomado nota de la ecuación de calor. Vamos a empezar con este primer problema. ¿Qué cantidad de calor se suministra a una barra de plata de 50 kilogramos para elevar la temperatura de 40 grados a 85 grados centígrados? Un dato importante aquí, nos hace falta el CP. Vamos a anotar ese CP, lo vamos a poner por acá. Nos tienen que dar esa información. El CP vale 0,056 gramos calorías por gramo grado centígrado ahora vamos a utilizar entonces la ecuación de calor, no olviden que calor es igual a la masa por el CP por el delta T como nos están preguntando por calor vamos a determinar el calor, entonces tenemos la masa que nos dan, que es 50 kilogramos pero miren que las unidades están en caloría gramo grado centígrado, entonces estos kilogramos los vamos a pasar primeramente a kilogramos, ponemos 50 kilogramos y hacemos el factor de conversión, entonces no olvidemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Se cancelan los kilogramos y nos va a quedar la unidad en gramos. todavía daría 50.000 gramos. Ese es el valor que debo trabajar: 50.000 gramos. Vamos a reemplazar ese valor aquí. Entonces, Q sería igual a 50.000 gramos por el CP que lo tenemos, que es 0,056 caloría por gramo grado centígrado y nos dicen que la temperatura va de 40 a 85, quiere decir que esta es la temperatura inicial y que esta es la temperatura final, entonces vamos a poner acá ese cambio de temperatura ponemos 85 que sería la final menos 40 que sería la inicial no olviden que esto es grados centígrados y podemos ver que las unidades se nos cancelan de esta forma gramo con gramo y grado centígrado como es una diferencia eso quedaría también en grados centígrados. se cancelaría, efectuamos la operación y para ello vamos a utilizar la calculadora entonces vamos a coger esos valores, sería igual a 50.000 y multiplicamos por 0,056 y la diferencia que eso nos daría 85 menos 40, eso nos da el valor de 45, entonces por 45 eso nos da 126.000, o sea que el calor va a ser igual a 126.000 calorías. Este es el valor de calor que se le suministró a la barra de plata de 50 kilogramos para que alcanzara el cambio de 40 a 85 grados centígrados. Veamos un siguiente ejemplo. Tenemos ahora este siguiente ejemplo. Se tiene un calor de 45 mil calorías de una masa de agua de 600 gramos si la temperatura inicial es de 25 grados centígrados ¿Cuál es la temperatura final que alcanza el agua CP del agua nos lo dan que es una caloría por gramo por grado centígrado entonces vamos a la fórmula de calor vemos que Q es igual a M por CP por el delta T o cambio de temperatura o sea que es lo mismo decir Q es igual a M por CP por temperatura final menos temperatura inicial como podemos ver, tenemos varias cosas. Nos dan el calor, tenemos la masa, tenemos el CP y nos dan la temperatura inicial. ¿Qué es lo que debemos hallar? La temperatura final. Debemos despejar de esta ecuación la temperatura final. Vamos a ir haciendo esos cálculos. Primeramente reemplazamos. El calor serían 600 gramos. Lo ponemos acá. Eh, El calor serían 45.000 calorías, sus calorías, igual a la masa que son los 600 gramos, las unidades están bien, por una caloría por gramo por grado centígrado. Ahora, temperatura final que no la conocemos menos la temperatura inicial que conocemos que es 25 vamos a efectuar esta operación esto nos daría se cancelan las unidades acá 600 por 1 ahora, ese 600 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir quedaría 45.000 calorías y esto sería 600 calorías por grado centígrado ahora, caloría y calorías se nos cancela regla de la oreja y nos va a quedar esto en grados centígrados y esto es igual a la temperatura final menos 25 como esto en grados centígrados no hay ningún problema al pasar al otro lado este menos 25 entonces efectuamos la división de 45.000 dividido 600 no olvidemos apoyamos de la calculadora sería 45.000 Dividido 600 Eso nos da 75 Entonces tenemos que 75 Sería igual A la temperatura final Menos 25 grados Como esto está restando Lo pasamos a sumar Quedaría 75 grados más 25 grados centígrados. Esto nos da 75 más 25. Esto da 100. 100 grados centígrados. Quiere decir que hemos encontrado ya la temperatura final que alcanzó el agua. Quiere decir que subió de 25 a 100 grados centígrados. Esa es la temperatura que nos pide el ejercicio. O sea que aquí hemos terminado este siguiente ejemplo en el próximo vídeo vamos a ver todo lo que tiene que ver con calor sensible y calor latente resulta que existen dos formas de calcular el calor una es sensible y otra latente vamos a aprender a diferenciar estos términos y vamos a aprenderlo a manejar de una forma muy práctica no se lo pueden perder muchas gracias y quiero invitarlos que si tienen algún problema con manejo de unidades en la parte de temperatura, grados centígrados, Kelvin y Fahrenheit, lo pueden hacer viendo este siguiente video, en el cual pueden aprender esa parte de conversión de unidades con escala de temperatura. Muchas gracias y hasta el próximo video.